Perdón. Ah, Todos estos coches son elegantes. Eso es Parece lo que se está, que está preguntando sí. exactamente la FIP. Son no. elegantes. Mira, nos están mirando no, porque ahora. Le voy a mandar uno para mañana. Mañana ¿Cuánto? no vi menos de dos. Se lo presta, chequea bien los papeles. Claro que me lo presta. Que la policía. <risa> no, que bueno. Creo que pasen todas las lomas de burro. ¿Eh? No es el punto, iba a preguntar una Ferrari acá, ¿no puedes ir por cualquier lado? No, oh. básicamente no ¿Por se por puede. Tío, es un auto muy bajo. En Puerto no para Madero, Madero hay no, muchos y más que... de una se ha quedado clavada. Bueno. General Rodríguez no sabe lo que son las calles, divinas. El... Moreno, toda esa parte, te digo, auto, Bueno, ¿qué más el... tenemos? Elegante, tendría un amigo que le hace comprar los autos. Elegante, tendría un amigo que le hace comprar los autos. Bueno... Ahí vamos a entrar con cautela, lógicamente, porque, bueno, son todas sospechas, versiones, más que sospechas, versiones del entorno, versiones de gente que estuvo investigando. Y en este momento nos está mirando gente de la FIP. Aclaro, ah, ah. tengo todo en orden. Eh, otro, y la información es que Por están ahora. controlando <risa> movimientos diarios en fintech y billeteras virtuales. Atentos con eso, ¿eh? Perdón. Por... Explícame bien eso. Fintech son financieras... Tecnológicas. Tecnológicas. Qué moderno es. Son como las financieras de, de siempre, pero no sé por qué les pusieron... No, fintech eh, es porque fin. manejan... Eh, este... Criptomonedas. Criptomonedas, criptomonedas, criptomonedas ¿sí es correcto? Bitcoin, sí. etc. Bueno, criptomonedas, lógicamente, un mundo eh, oscuro. Recién ahora se está empezando eh, a legislar. Hay algunos proyectos en la Argentina, pero lógicamente, hasta ahora ha sido un mundo donde la plata gira... Y sí, mucha gente la usa para lavar dinero, para blanquear dinero. Pregúntale a torto. Bueno, están investigando si ese es el caso elegante, de, de ninguna manera lo estamos afirmando, pero sí se están posando en un pibe de veintipico de años que lógicamente triunfa, pero triunfa desde 2021, generando mucha pero plata. ¿Pero que hacen, ¿Actúan de oficio porque ven los autos en las historias y en las en Ha las pasado toda la vida. En los años 90 donde salían empresarios, lógicamente, una época, yo no, no te la voy a explicar, Luis, pero una época en la que la ostentación era moneda corriente, nunca mejor dicho, y por ejemplo, salías en Revista Caras, que era la gran vidriera de los años 90, y donde mostrabas una casa, la FIP lo usaba de... Ahora son las, las redes. Que no de sí. Ahora ¿Te te son las redes. redes. Ahora, Ahora son las redes sociales. Pero, perdón, llegó hasta un juez a, a ser detenido a propósito Está de igual. una foto que hizo adentro de su despacho. Sí, bueno, bueno, sí, de todas maneras el esquema de inteligencia de la agencia de recaudación no termina en los que pueden pasar como informantes. Eh, se cruzan todos los datos... Y el problema es que muchos de estos autos, y no estoy hablando puntualmente de elegante, pasan con muchos artistas y jugadores de fútbol, adquieren autos de gran porte, económicamente hablando, y no los transfieren. Es claro. decir, no los ponen a su Pero perdón, nombre. el jugador de fútbol tiene una boleta donde puede mostrar, perdón, un recibo de sueldo. Ahora yo digo, sabemos todos que en la noche los shows son plata viva. Vos vas a un boliche, por, por, elegante, eh, va a un boliche a hacer un show, la gente paga la entrada... 2.000, sí. mil, mil lo que vale. Ahí después se lleva la recaudación. Lucas, se paga todo en el momento. El sumo. Elegante tiene yo en México. Ahí Santiago, claro, eso, es, bueno, eso es otra pero cosa. además, madura. además es tiene una cosa. cosa. El dinero que se recauda se lleva en valija. Por eso mismo. Porque se paga en cambio. Entonces vos tenés la recaudación en billete de 100 pesos. Exactamente. Entonces en lugar de llevar un faquito así, tenés que llevar una valija así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además de llevarte la plata, tiene que haber... Elementos de seguridad. ¿Por qué? Porque en la mitad del trayecto entre presentación y presentación puede ser interceptada la camioneta, el auto en la determinado verdad. momento, justamente porque saben que llevan el billete claro. vivo. Bueno, Ahora, el breve, último... solamente breve, breve, nada más, y te dejo seguir con la placa, Diego. Es que esto pone la mira en elegante, pero habría que mirar a mucho. Y sí. y bueno, sí. elegante, y me atrevo a decir por información que tengo, y su entorno. Porque cuando vos. Vas a analizar a nombre de quién están esos autos, no digo todos, pero algunos lo hemos investigado, están a nombre de gente cercana a él y no necesariamente a nombre de él. Es decir, amigos... que. Terceros. Amigos que no han tenido un trabajo registrado en su vida, pero están cerca de él, digamos, trabajan de estar cerca de Elegante y tienen autos Mercedes Está... Benz de sí, 100 mil eh, dólares. Diego, no, acompáñame, porque acá yo lo que será. tengo... A ver, el título es de esta placa, dice... Elegante en la mira de la FIP, sí. su colección de autos de lujo. Explícame bueno, cada una de estas no alternativas. Es, eh, no es una concesionaria, son los distintos autos con los que se lo ha visto a Elegante. Empezando por un Audi TT, valuado en 124 mil dólares. Después negociará y seguramente lo saque por un poquito menos y con algún plan de financiación. Pero eso es lo que vale el auto. Una Toyota... SW4 que veíamos en imágenes. Opa. 90 mil dólares. Debe ser un modelo no. EGR. Eh, es, es la última con que, la que se le vio en Moreno cuando fue a declarar. Para. Yeah. Y un punto ahí. Gracias. Fue la misma, el mismo auto que fue con la patente tapada. O sea, él transita, por lo claro, no bueno, menos. Bueno. En este auto con el que fue a declarar, tenía la, pat, la mitad de la patente estaba tapada. Con por cuestiones de seguridad. Claro, no claro, lo el vehículo. Ahora mucha gente hace eso que ¿Serio? está pésimamente mal. No es un delito para evadir es delito. No es, es un delito, delito, penado. Hemos visto a la Agencia Nacional sí. de Seguridad Vial parando autos sí. por circular pero, entonces, de digo, esta manera. Lo difícil. Ahora seguís con la placa, pero eh. digo, ¿cómo hace la FIP si el auto si no no ven la patente y actúan de oficio? Bueno, ¿cómo llega? Alguien cuenta además. Después investigar, digamos. No, claro, de... pero para hacer la multa tenés que ver la patente. Si vos no ves la patente, no tenés pero la Pero no multa. viste que dijo eh, sin patente como le gusta al el elegante hablando en tercera Exacto. persona. Ah, bueno, pero, parte pero no nos de detengamos. Va, vamos a los coches eh, vamos y, que y, y los de valores. 300, la limusina toda grafitiada, 40 mil dólares. Porsche Cayenne Turbo, 300 mil dólares. Una un lindo una departamento. Mega en Palermo, ¿no? De un 4 ambientes. Mercedes-Benz clase E, 150 mil dólares. Mercedes-Benz clase C. Hay de todas las letras, ¿no? Para uno que no está acostumbrado la sí. No es abecedario. Bueno, ya sabe de qué ah, se trata, ¿no? Pero uno sí. ya anda en moto. Con... El abecedario en Mercedes. 100 mil dólares. El clase ¿No los estará C. alquilando para. para el... Muy bien. 100 mil dólares. Bueno, hasta acá tenemos seis autos. Hay más. Hay 11. ¡Ah! ¡Epa! Seis. Con estos seis tenemos más o menos una suma. A ver. 100, 200, 500. 700, 800 mil dólares tenemos en 6. Vamos que Matías me parece que tiene más información. Matías, vas que, dale, adelante. Ahí entra. Sí, tengo un dato, tengo un dato para darte, Luis, que va a llamar la atención. Junio del año 2022, ¿cómo blanquea dinero elegante? Te voy a contar. ¿Ustedes recuerdan bueno. cuando el Engante en la ruta iba regalando pesos, plata por ahí? Bueno, muchos dicen... Que esa estrategia de regalar un millón de pesos a sus fans era una forma también, entre comillas, de blanquear dinero. Esto es polémica, eh. Bueno, muy bien, vamos al video porque lo, lo tenemos, tenemos lo tenemos en imagen. A ver. Lo estamos, sí, lo meten en el pero es plata que tiene que demostrar que la tiene. No puede demostrar blanqueo. Claro, hemos claro, criticado esto en es su oportunidad. ¿no? Pero un millón de pesos. Vos tenés un límite para donar en la FIP un límite no documentado. Sí, claro. Por ejemplo, donación a la Iglesia Católica es un límite fijo. Pero para tener ese dinero tenés que demostrar cómo lo obtuviste. Él claro, puede regalarle claro. al país entero, repartirlo como quiera, pero tiene que demostrar cómo los tiene con él. Claro. Vos, a ver, no no blanque, vos no blanqueas dinero tirando o regalando, porque lo que vos tenés que demostrar es cómo pero, tenés Qué dinero para sí, a ver, vamos a poner la que, los que está tirando ahí en billetes. ¿De dónde ¿Cómo, lo... le probé, ¿Cómo le probás la cantidad? No, claro. claro, ¿Cuánto una... tiró? Sabemos que son que no billetes donde... de verdad. Sabemos que son billetes de verdad. Por sí, eso. fueron billetes de verdad en su momento. Y más que blanqueando por ahí, diría yo, está sacándose de encima física, viva, villuya, la, la real. Sacándosela encima, hay gente que lo no tiene donde esconder. Recuerda que hacía Bad? Pablo Escobar, ¿no? Que... Breaking Bad y tanta... Otras... La, la sal... de la policía... Pero chicos, paren, la está grabando la regalada. Yo entiendo todo lo que decimos. Recién Mati decía que era una manera de blanquearla. No es una manera de blanquearla porque él tiene que demostrar de qué manera obtuvo determinada claro. cantidad de dinero para regalar. Eh... Bueno, pero todavía el balance no cerró. Falta para que pague ganancias y todo. Tiene todo un año para poder pagar y juntar y No, no, claro, es ahora, es ahora en marzo. en marzo. Pero de todas maneras, me parece que esto no le adjudicaría directamente, claro. es un delito el lavado. Claro. Y ¿Hay quizá más? nosotros estamos hablando por vía potencial en función de una serie de supuestos que se van dando es, es una a partir de la investigación que trajo Diego que, de lo que estaría haciendo la FIP.